Hello everybody. Hola a todos. Cuando <tose> te mantienes en Mingyue, en el estado de completud, tienes. Sientes min jue de, is peace que Mingyue en, en lo profundo está en paz y, y con autoconfianza y confías. Confía en ti mismo Confías en tu propio ser Esta es la esencia de la práctica Cuando tú te mantienes en ese estado y tú das una información, inmediatamente la completud cambiará. Esta es la práctica en el tercer nivel de la materia, en el nivel de la información. Este es el segundo sistema de vida. La práctica en el segundo sistema de vida. La conciencia usa la superabilidad de la información directamente. Y luego vas a... A ese estado de Minyue, de amor, al estado de completud Tianrengei. Confías en ti mismo. Y si quieres crear una nueva vida, saludable y feliz, solo necesitas repetir esta información en el interior de tu Minyue. Siente. Que cuando lo repites, la vida se vuelve más bella, repites y la vida se vuelve más bella, repites la información y sientes que la transformación sucede Cuando confías lo suficiente Puedes sentir Que cuando una información Aparece Escoges la información Y esa información aparece En tu completud Y la información se mantiene ahí Se mantiene en la completud es la estructura de la completud del espacio-tiempo. Y esa información llena la completud de tu vida. Se mantiene ahí y tú confías. Y luego tu energía y las sensaciones en tu cuerpo van cambiando de forma continua, cambiando. Real, xin, xang, shi, y esta es la realidad de Xin Xiang Shi Chen. Lo que piensas se realiza. En el módulo 5 hemos practicado superabilidades. las superabilidades. So everybody todo el mundo debe confiar en sí mismo Confiar en que tenemos super habilidades De hecho, ya tenemos la super habilidad de enviar información La conciencia escoge información, envía la información y esto actúa, es Estos son superhabilidades Ahora necesitamos tener esta comprensión muy clara Sentir que en nuestro Mingyue puro enviamos información. Esa información sigue a Mingyue, confías en ella. Y esa información a través de tu minyue se funde con el Chi y transforma el Chi. Transforma toda la vida. Información, esa información puedes enviar esa información a los integrantes de la familia a todo el mundo solo necesitas confiar y repetir repetir ser en ese estado de información Jaola. Jaola. Jaola. Jaola. Jaola. Jaola. Jaola. Luego observas los sutiles cambios en tu interior La conciencia, la energía, las sensaciones del cuerpo Todo se vuelve positivo, lleno de vitalidad Y luego Tú confiarás en que al enviar esa información a los otros cambiarán. De esta manera, nosotros confiaremos en la información de amor de Minyue. Y nuestra potencialidad de conciencia se va a desarrollar cada vez más.